Estamos con un especialista, por supuesto, en la materia. Estamos con el doctor Fernando Sarzosa, neumólogo, a quien le agradecemos en su presencia. ¿Cómo está, doctor Sarzosa? Muchísimas gracias por estar con nosotros. A ver, como siempre arrancamos, para que sea más didáctico para los televidentes, la definición, doctor, ¿qué es la neumonía? Claro, es la inflamación de los pulmones, del tejido que, que hace que respiremos... Eh, por lo general es infeccioso, o sea, bacteriano, viral, etcétera, microbios, o también inflamatorio por sustancias químicas, ¿no? Pero todo lleva a una situación de pérdida de la capacidad oxigenatoria, pues el órgano de su función es básicamente sí. llevar oxígeno del ambiente a los tejidos, y ahí viene el problema, ¿no? Entonces, uh -huh. suele ser de grados leves o a grados muy severos, ¿no? Ajá. Y por ejemplo, la la población más vulnerable a este tipo de, de, de afección sí, cuáles son son los niños y los adultos mayores en este los... caso el tonjong que es un adulto mayor 72 años si no me... claro el tonjong tiene 72 años uh -huh. así es entonces, en ellos el cuadro es mucho más severo, ¿no? Pero el tema de atípico tiene un comentario aparte. Bueno, en general, la neumonía es un proceso severo, es peligroso, al cual no debemos permitir que lleguen, lleguen nuestros pacientes. ¿no? Ajá. ¿Los niños, sobre todo, ¿en qué, de qué edad estamos hablando? Sí. Los menores de un año y de un, uno a cinco años son los grupos más frágiles y las personas mayores de 65 o 60 en general, ¿no? Entonces... Uh -huh. En ellos ya tenemos todo un calendario de vacunas, prevención y hay una serie de, de, de datos prácticos que debemos recomendar a nuestra población Ajá. en general. ¿no? La vacunación para los niños sí, a muy sí, temprana hay un edad calendario y, ya de buen y, y en el caso de los adultos. Los mayores del año pasado ya forma parte de nuestro calendario nacional gracias a, a una buena iniciativa del Ministerio de Salud. Eso se distribuye a todo a todo nivel y es una vacuna única, es el pneumococo. ...el de 13 cepas y es una sola dosis. A partir de los 60, 60 entonces la gente Ledi, puede acudir a, a cualquier centro de salud, de salud y la vacuna es gratis. Y no se repite, es una sola única. dosis única. Y en los niños hay una vacuna de 2, 4 y 6 meses... Uh -huh. ...algunos refuerzos y también cuando van creciendo se puede reforzar. ¿no? Y hay otras vacunas adicionales, pero son complementarias a las que hemos comentado. Correcto, bien, excelente por esa información. Doctor, eh, ¿cuáles son, digamos, lo, los síntomas principales? ¿Qué señales de, de, de alerta nosotros nos tenemos que dar cuenta... Cu ...para darnos cuenta que, que, que, que está, algo malo está pasando con nuestros claro. pequeños... ...o también con, uh -huh. con nuestros abuelitos? Claro, para que nuestra población en general que nos está viendo eh, sospeche esta, este proceso... ...debe, eh, lo primero es este, darse cuenta que el, nuestro paciente empezó con un proceso viral... ...por lo general es un, una virosis, un resfrío, etcétera... ...el paciente ha ido complicando, si no tiene buen nivel nutricional... ...es un hijo con problemas nutricionales, un adulto mayor con enfermedades debilitantes... ...diabetes, eh, fibrosis pulmonar, enfisema, asma, uso de corticoides por enfermedades reumáticas, etcétera... ...y por la misma edad nada más como nuestro querido Elton John... Este, es, es, ese virus se complica ¿no? y en el caso de las atípicas es cuando se expone a lugares con mucha concurrencia sobre todo cuando hay jóvenes, niños sobre todo y sobre todo en lugares donde se pone aire acondicionado por ejemplo sin un buen nivel de mantenimiento ¿no? ah, son no es uno de los factores de riesgo uh -huh. y hay muchos más también ¿no? entonces lo cierto es que el paciente el, el síntoma principal es la agitación porque ya como el pulmón está afectado está inflamado, está endurecido es una palabra práctica para llamarlo así eh, está, eh, ya no puede captar suficiente oxígeno para llevar a los tejidos Entonces, sí. entonces hay una agitación Él tiene que respirar más veces sí. para hacer el mismo trabajo Y ahí lo vemos Vemos a nuestro niño que ya no puede ni comer Porque la agitación no le permite Y ya no tiene ganas de comer y si es un adulto mayor, a veces no hace fiebre, como un niño hace, por lo general hace piel fría, pero igual se agita, y más bien en ellos casos se decaen y se duermen, ¿no? Porque se asocia mucho al sodio bajo y ahí les da somnolencia. Uh -huh. Entonces, cuando vemos a otro paciente que está fuera de lo normal, está más agitado, y luego de haber tenido una, una infección previa de un virus, uno debe sospechar eso, uh -huh. ¿no? Eh, existe una variante de neumonía eh, muy, muy agresiva que es por aspiración, porque el paciente se atraganta, pero eso es muy rápida. La otra por lo general espera el periodo de la virosis, que es a partir de los 5 a 7 días, Ajá. ahí viene la complicación eh, de neumonía. ¿no? Y ya que justo estamos viendo el caso de, de Elton Young, ¿no? Para que usted sí. pueda explicar bien, digamos, ¿qué es una neumonía típica y cuál es la diferencia la, de, la, de, la, típico, de la normal, digamos? De la, de la neumonía típica o clásica, ¿no? La neumonía clásica es la que todos conocemos del paciente después de un resfrío. Por lo general empieza a hacer expectoración de color, amarillenta, verdosa, a veces con rasgos de sangre. Tiene un dolor por lo general como le hubieran hincado el tórax, fiebre alta. Ese es el clásico proceso típico. Uh -huh. Por lo general si es de un área grande de pulmón, el paciente se tiene que hospitalizar para ofrecerle oxígeno de apoyo uh -huh. y soporte ese periodo de recuperación. Luego que se recupera, ya lo, le vamos retirando el oxígeno y ya para eso la enfermedad resolviendo y sale de alta, ¿no? Eh, pero en la atípica el componente es más, más este dis, difuminado, es, es más bronquial. Entonces el paciente tiene un componente que no le permite respirar. Uh -huh. Pero no solo es porque un área está infectada, sino todo el pulmón en sí está salteadamente afectado. Entonces hay un componente con bastante compromiso bronquial, uh -huh. y es más, si está cantando, está haciendo actividad física, se agita y eso le impide. Él estuvo cantando y claro. la agitación, su valentía lo, lo hizo y su, su euforia por, por sus fans lo hizo, pero ya no pudo más. Claro. Ya le faltaba el aire, entonces siendo una persona mayor. ¿Por qué? Que, o sea, le, le habían dado el diagnóstico días antes, digamos, del concierto, pero él aún así se presentó y llegó hasta la canción 16 y ya no pudo más. Claro, ya había un componente bronquial, ¿no? Entonces, él por más de hecho que lo han nebulizado y todo previamente, le han hecho eso, echado los bronquialatadores, eh, tuvo un límite, ¿no? Entonces, ya no es una persona joven. Y, ...y el componente bronquial, ¿no? que da la neumonía típica, que es uh -huh. clásica. ¿no? Pero aunque esas, no, por lo general, no se hospitaliza, ¿no? Se maneja en casa, en casos que es muy, muy, muy obstructivo... ...se tiene que hospitalizar, pero la mayoría se maneja ambulatoriamente. Uh -huh. Es una neumonía no tan severa. ¿Y cuál, digamos, es ese, ...en qué población vulnerable, digamos, es más, más mortal de este tema? ¿En niños o, eh, o en los adultos eh, mayores? Los adultos mayores tienen definitivamente la mayor mortalidad, es muy, muy alta, ¿no? En general, la población mundial... OMS reporta un 15% de la mortalidad general se debe a neumonía, en toda la población en general. ¿15%? De, toda la, de todas las muertes que se dan en el planeta, el Ajá. 15%, según cifras promedio de OMS, Organización la de la salud, se deben a la neumonía. Pero es bien alto ese... Sí, claro. Pero el grupo más alto es en adultos mayores, son más frágiles, tienen muchos problemas para enfrentar la enfermedad. Los niños también tienen su mortalidad y en la población eh, intermedia, en, entre ambos grupos, es variable, ¿no? Es variable, Ajá. es menor y se enfrenta bien. mejor exitosamente. Correcto. Y, por ejemplo, cuando ya eh, estamos con este tema, no un niño o un adulto mayor, ya tiene se complica la situación, como usted dice, lo, lo tengo que llevar a, al hospital, a la clínica. ¿Cómo ustedes atacan de inmediato este tema, los claro. médicos? El, Lo primero es ver su nivel de oxigenación. Cuando llega la emergencia, si está eh, oxigenando bajo, podemos que darle el, la terapia de oxígeno de apoyo. Inmediatamente le hacemos los análisis correspondientes. Si tenemos rayos X a la mano, se hacen los rayos X para visualizar las lesiones. ...y se le, se le ofrece el antibiótico correspondiente de acuerdo al tipo de enfermedad, ¿no? Ajá. Pero es importante no llegar a esto, ¿no? O sea, para no llegar a esto nuestro paciente debe ser detectado, ¿no? Sí. Si yo detecto mi paciente está refriadito, ya se empezó a agitar, ya no quiere comer... ...mi, mi adulto mayor se duerme, está decaído, más bien está, en vez de estar, tiene fiebre a veces, a veces está, el, está la piel muy fría... ...yo debo rápidamente llevarlo al hospital, ¿no? Y eso es una parte, porque eso se llama detección precoz... ...pero uh -huh. más importante que eso todavía es... Cuidar los factores que llevan a eso a nuestros niños, a adultos mayores. Si tengo adultos mayor eh, debo tener primero un, un buen nivel nutricional, un buen control de su diabetes, un buen control de su fibrosis pulmonar, un, un buen control de su vacuna del adulto mayor, que los niños, ¿no? Tengo que ver que... Eh, que no tenga alguna, una, un problema de salud oral, por ejemplo, los adultos mayores en caso los tenemos están con los, los dientecitos bien cariados y no hacemos nada, es un foco de ingresos de bacterias hacia los pulmones en ellos, por ejemplo. Sí. Igual también en los niños, entonces en el, en el lado de los niños es, es importante el calendario de vacunas, lactancia materna exclusiva, de que la mamá es la mejor prevención es la leche materna, y todas las globulinas que le defienden de las infecciones y, el, el control de crecimiento y desarrollo, que el niño está creciendo, si está quedando muy chiquito, tiene un problema nutricional, tiene el problema de la anemia, que el, el Ministerio de Salud también enfoca bastante Así por parásitos. ¿no? El, el, el, el Ministerio de Salud ha desparasitado masivamente, porque es muy alto el nivel de parásitos en los niños, Entonces eso, es, eso se consume en el alimento del niño y el niño tiene anemia. Y enfrenta menos exitosamente una infección como la neumonía. Entonces, Ajá. controlar eso... Entonces, eh, y detección precoz, y el calendario de vacunas, etc. ¿no? Desde, que, desde que tenga el vientre de su madre, una mamá bien alimentada va a tener un hijo al mundo fuerte, que enfrente de una neumonía uh -huh. mejor, porque nadie se libre de eso. La prevención tan básica, ¿no? Así bien, es. doctor, muchísimas gracias por estar a con usted. nosotros. Gracias ha sido por... Fernando Zarzosa, y así cerramos nuestro bloque Más al.